La primera cosa que me dio la bicicleta fue enseñarme a esforzarme por las cosas y a saber que con todo esfuerzo viene un beneficio y eso es algo increíble del ciclismo.